Las últimas noticias nos hablan de que se está buscando comprobar si hay vida inteligente en el universo, es decir, en, en la Vía Láctea o en otros planetas. Quizá habría que preguntarse en principio si todavía hay vida inteligente en la Tierra, porque al paso que vamos observando todo lo que está haciendo el ser humano, ese sesuchar la rama en la que está sentado, ese ecocidio generalizado, esa devastación del Amazonas, esa profanación de los santuarios antes sagrados para nuestros abuelos indígenas en los cinco continentes, no parece ser un indicio de inteligencia. Más aún, el estar dejando a las nuevas generaciones un planeta saturado de contaminantes con desechos radiactivos que tienen una vida activa de miles y miles de años de contaminación invisible, que tiene capacidad de alterar incluso, incluso lo más íntimo del ser humano, la parte genética. Eso no resulta nada inteligente, nada responsable, por lo cual me reservo el derecho de dudar respecto a la existencia de vida inteligente en la Tierra. Esto es algo que debemos con urgencia repensarlo y comenzar a generar en los espacios educativos eh, diálogos, reflexión, debate sobre lo que se le está haciendo al planeta. El único que tenemos, ahora que se habla de ir a colonizar otros planetas, Marte se está eh, explorando como posibilidad, ¿no sería más inteligente conservar este hermoso planeta en vez de ir a colonizar áreas desérticas de otros planetas con altos costos, con viajes eh, eh, pues maratónicos y en condiciones extremas? Creo que aún estamos a tiempo de salvar la vida en la tierra y demostrarnos a nosotros mismos que sí hay vida inteligente en un universo aquí, en la tierra. Gracias.